el eDevice de ordenación de objetos que pertenece a la categoría de actividades interactivas nos permite eh, generar un juego en el cual podemos eh, ordenar objetos de mayor, a menor, eh, de mayor a menor o ordenarlos secuencialmente en el tiempo arrastrándolos para ello empezamos editando el título ponemos a continuación las instrucciones para la realización del juego Decidimos si la orientación queremos que sea de arriba abajo, izquierda a derecha, o derecha a izquierda. Y a continuación empezamos a poner los mensajes cuando la ordenación sea correcta o cuando sea incorrecta. Decidimos la forma, en este caso hemos dejado la forma que aparece por defecto de cortinilla, en la que queremos que aparezca el mensaje de acierto o el mensaje de error. Y editamos el texto del botón comprobar que por defecto trae como texto check. A continuación vamos creando los diferentes elementos ordenables. En este caso hemos puesto una foto de volcán y un texto con el mismo. Los vamos introduciendo en el orden correcto. El segundo elemento ordenable, el tercer elemento ordenable. Podríamos añadir más si quisiéramos pulsando. Bien, pulsamos en hecho y aquí tenemos el ejercicio. Ahora simplemente tendremos que ir arrastrando. Si arrastro y los sitúo en este orden, compruebo y me dice que no es así exactamente. Sigo probando y los voy a colocar en el orden correcto.